Vamos a dar paso a una persona que aquí donde la veis, así, que parece ella así tan discreta, tan... eso. Pues María Rodríguez es sevillana, es content manager en una gran empresa y estratega de comunicación online para empresas de belleza. Compartirá en Busca Rentabilidad en tu videoblog su idea sobre la verdadera rentabilidad de un blog. María una cosa tiene muy clara y es que tiene los pies en el suelo, ¿vale? A partir de ahí... Todo lo que os vaya a contar es una experiencia absolutamente real y fidedigna. Todos tenéis ganas de hacer cosas. El canal de YouTube, como bien sabéis, es un valor añadido. Pero ella tiene un rodaje y lo va a compartir con todos nosotros. Un aplauso para María Rodríguez. Antes, antes, que antes de que se me olvide. ¿Veis esto? Aquí parece que está María, lo he dicho yo antes, ¿verdad María? ¿Tú te reconoces en a esa ver. foto? ¿Un poco? Ah, parece. Ella, ella se reconoce, parece, yo parece. la he visto y he dicho se parece a María. Un poquito. Sé que todos tenéis un lado friki, sé que tenéis un disfraz y yo tengo un regalo. Con lo cual, quien tenga un disfraz por ahí, vamos a tener la, oportun la oportunidad de eh, sortear esta estupenda webcam para uno de vosotros. En la última ponencia, quien tenga su disfraz, sin miedo, sin temores, pensando que estamos en un seminario de YouTube, que saque su lado friki, por favor, ¿eh? No quiero llevármelo de vuelta. Actitud social es el hashtag, ¿vale? Y damos paso ya, sí, a María Rodríguez. Buenos días. Bueno, buenos días a todos y, eh, bueno, pues mi nombre en Twitter y en todas las redes sociales es Spriteándole. Me podéis ver también, por supuesto, en, en YouTube, en mi canal. Yo, bueno, pues antes trabajaba en el mundo de la radio y de la televisión y, y estaba de menos una época de paro que tuve eh, el hacer vídeos, el montarlos y demás y empecé, bueno, pues con el tema de la belleza, que es un tema pues, que yo creo que a muchas mujeres nos gusta y además a mí, pues especialmente desde pequeña, pues me gustaba mucho el potingueo y empecé pues hacer vídeos de consejos y demás que yo hacía en casa y vi que empezaron a tener pues cierta, eh, ciertas visitas y me, a mí misma me sorprendía porque lo que comenzó siendo un hobby eh, a día de hoy sigue siendo un hobby un poco más profesional pero, pero bueno pues me, me sorprendía y, y bueno yo lo que vengo aquí es para contar mi experiencia más que nada en... Sobre la rentabilidad de los canales, que creo que es un tema que ya se ha tocado en las dos ponencias anteriores, que um, a, crea mucha polémica y precisamente eh, lo que quiero es comenzar con los tópicos. ¿no? Y creo que son todas las preguntas, o bueno, son las tres típicas preguntas que a mí me hacen y que creo que nos hacen a muchos youtubers. ¿no? Por ejemplo, ¿ganas dinero haciendo vídeos de YouTube? Es algo que todo el mundo nos pregunta. No sé si vosotros seguramente os lo preguntaréis, ¿no? Eh, por eso también estáis aquí. Eh, yo sí gano dinero haciendo vídeos en YouTube. Y ahí lo dejo. Eh, YouTube te paga por tener más suscriptores, ¿verdad? Ni mucho menos. Contra más suscriptores tengas, puedes tener más posibilidades de obtener eh, dinero. Pero no significa que por, eh, por tener más suscriptores vayamos a ganar eh, sea más rentable no vayamos a tener más rentabilidad eh, youtube no te paga por tener más suscriptores youtube te paga por el programa de obtención de ingresos que está relacionado con los anuncios hay muchos tipos de anuncios eh, de display overlay hay un montón de tipos de anuncios y por eso es por lo que te paga youtube por poder insertarlo en tus vídeos y además que la gente pues haga clic y, y se redirija, bueno, pues hacia las páginas de, esa, de esas marcas, productos o servicios, ¿vale? No por suscriptores, sino por, más bien por visualizaciones y, y cliqueos en anuncios. ¿Vives de ello? Eh, yo lo llevo diciendo, lo dije en el Hangout en directo la, la semana pasada y lo estoy comentando por aquí, ¿no? Yo soy una persona normal, eh, tiene cierto éxito mi, mi videoblog, pero yo no llego a vivir de ello. O sea, yo todo lo que obtengo en YouTube no me da para, para llegar a final de mes. ¿Vale? Para que me conozcáis un poco. Y bueno, y eh, esto es la pregunta clave ¿no? de, de mi ponencia. Quiero crear, o, es la que os haréis vosotros, quiero crear o quiero impulsar un videoblog que ya tengo para ganar algún dinero extra, que es lo que yo hago. ¿Vale? ¿Cómo puedo hacerlo? Y aquí es donde ya vamos a empezar a ver algunas formas para eh, que vuestro videoblog sea rentable, ¿vale? Eh, no sé si, bueno, los que teníais canales y hacéis vídeos y demás, eh, ¿tenéis expectativas con, eh, con respecto a poder ganar un dinero extra? Sí, ¿no? Vale, bueno, pues por eso eh, eh, yo había propuesto este tema vale, en la ponencia, porque creo que es algo que nos interesa a todos. ¿Qué videoblogs tienen, videoblog tienen posibilidades? No todos los videoblogs tienen posibilidad de ser rentables. Eh, se necesitan una serie de características, yo las he resumido de esta forma, porque creo que son la, la, las características principales que tiene que tener un videoblog para poder obtener un dinero extra. ¿vale? Y yo las he resumido en la siguiente conoce a tu público eso es lo más importante lo hemos estado viendo con, anteriormente en la anterior ponencia no eh, con la herramienta pues youtube analytics o con analytics podemos saber qué público nos ve cómo nos ve desde dónde nos ve eh, podemos verlo absolutamente casi todo no youtube nos ofrece esa herramienta que es la analytics para poder conocer a nuestro público según eh, vea yo eh, estas estadísticas, pues lógicamente actuaré de una forma u otra con respecto a vídeos posteriores. Hay que tenerlo en cuenta. conoces las tendencias de búsqueda? YouTube Trends. No sé si esto lo conocéis o lo habéis utilizado alguna vez. Es una herramienta que tiene YouTube para conocer qué, qué temas o qué contenidos están en tendencia últimamente. Eh, no sé por ejemplo en mi caso sale un, ahora mismo un videoclip no de las chicas esta cómo se llama? las Ana Montana desnuda y demás no y, y bueno tú dices bueno es uno de los vídeos que están reproduciéndose más este mes pues voy a hacer un maquillaje de cómo va a maquillada esta chica en el vídeo vale eso aparecería en, en YouTube Trends la estadística de que ese vídeo es muy reproducido y entonces tú eh, adaptaría, digamos, ese contenido hacia lo que viene siendo tu, tu videoblog. No Es una herramienta simplemente de conocimiento para conocerlo y para que nosotros lo podamos utilizar en eh, contenidos de nuestro canal. Si no lo habéis visto nunca, os recomiendo esta herramienta porque es muy interesante y día a día te dice las tendencias que, que, que, son, que hay en YouTube. El tener muchos suscriptores, pues lógicamente, claro que es una de las herramientas, una de las cosas que, que cuentan ¿no? para que un videoblog sea rentable. Ah, no sé si habrá más de un videoblog o un, un, sí, un videoblog, un canal que, que tenga muchos suscriptores y que no le esté sacando rentabilidad. Vamos a espabilar, ¿no? O que quiere conseguir más suscriptores para conseguir más rentabilidad. Eso no está de más. Siempre hay que tener en cuenta ese número. ¿Vale? No, no, es, no es malo pensar en obtener más suscriptores, es bueno. ¿Vale? Entonces, un videoblog que tuviera bastantes suscriptores también es interesante para, para ser rentable, lógicamente. Que tenga muchas visualizaciones al mes, que no significa que tenga muchos suscriptores. Yo, por ejemplo, tengo dos mil y pico de suscriptores en mi canal, pero tengo vídeos con cien mil reproducciones. ¿Vale? Eh, que tenga muchas visualizaciones, ese vídeo al mes, aunque la gente no esté suscrita a tu canal, pues también puede ser una forma de, de obtener rentabilidad. Pasión, y yo creo que esto es lo más importante. Cuando tienes un canal y, y quieres que te sea rentable a lo largo del tiempo, te, es, tienes que tener una temática que te guste, que te apasione, que que pienses en un tema o que tengas un tema que pienses que no lo vas a dejar nunca. Algo de lo que no te canses, en el que mmm, estés siempre actualizado, en el que, del que siempre puedas eh, pues, aportar algo. ¿no? Pasión, es que es muy importante que te guste mucho lo que haces. Lógicamente si le pones pasión también eso la gente lo, lo, lo tiene muy en cuenta porque eso se ve cuando eres videoblogger y ven que te gusta algo eh, lo que estás es captando la atención de muchos usuarios que pueden convertirse en suscriptores potenciales. Subida de vídeos periódica y constante y aquí eh, yo eh, me suelo reñir bastante. Eh, como comentábamos antes, pues el subir vídeos, editarlos, en mi caso, yo tengo que hacerlo, prepararlo, editarlo, es un trabajo que ocupa mucho tiempo. Pero no por ello tenemos que dejar de, de lado un canal o un videoblog. Hay que trabajar suficiente y además de forma constante. Si no eres constante, YouTube eh, eh, digamos que te penalizará pues, desapareciendo de las recomendaciones o desapareciendo de los canales destacados, eh, desapareciendo de los canales más valo mejor valorados. Sin embargo, si somos constantes, eh, YouTube nos va a premiar con todo eso. A YouTube no le importa algunas veces que tú no tengas muchos suscriptores, que no tengas muchas visualizaciones. Le importa que seas constante. Y, y quizás eso sea de lo más importante, porque si eres constante, tampoco se trata de estar todo el día, pero si eres bastante constante, tienes un calendario semanal o mensual, eh, YouTube te, incluso te puede pedir, como fue en mi caso, que seas partner y que tengas derecho pues, al programa de obtención de ingresos. Eh, no, no lo dejéis de lado, ni penséis que un vídeo se sube un día y hasta dentro de... No sé, de dos o tres meses puedo subir otro. Yo tuve una experiencia, me fui a vivir fuera de España, estuve un año y medio que subía, que no subía, y, y se notó en una bajada de suscripciones y, y también bueno pues en perder a suscriptores potenciales. ¿no? Eh, me arrepiento, pero bueno eh, he continuado con ello y, y ahora mismo pues está en alza. Contenido original. Yo que me dedico al tema de contenidos, eh, creo que esto es de lo, de lo más importante, ¿no? eh, que creemos un, un vídeo, un, un contenido que sea creativo, que no lo haya hecho nadie antes, que tengamos en cuenta lo que hemos dicho antes, el YouTube Trends, el YouTube Analytics, que conozcamos a nuestros suscriptores y que le aportemos cosas nuevas, no que le aportemos cosas que ya le aporte todo el mundo. En los canales de belleza eh, muy, es muy típico pues, hacer un eh, maquillaje por ni, mi novio o el 3-Minute Make-Up Challenge, que lo hice yo, ¿no? que es maquillarte rápidamente en 3 minutos. Eh, hay, mucha, hay muchos vídeos que digamos que nosotros los videoblogueros lo consideramos como juegos, más que vídeos para obtener suscripciones. Pero no son nada originales porque realmente ves dos y son iguales. Entonces... Eso es lo que tenéis que hacer. Tener un, can un canal que, bueno, que de vez en cuando, si queréis, tenga este tipo de contenido, por simplemente por juego, pero que no, con que no consideréis que este tipo de vídeo, ¿vale?, que no sea original y que ya lo hayan hecho otras personas, os va a atraer suscriptores. Simplemente los mantendrá. Pero, pero tenéis que aportar cosas nuevas. No solo podemos estar en YouTube, señoras y señores. Tenemos que estar en más redes, eh, yo tengo Twitter, tengo eh, Instagram, que además me, me sorprende cada día la de, la de suscriptores que tengo en Instagram. Eh, estoy, bueno, yo estoy en varias plataformas. Yo lo que sí os recomiendo siempre es que tengáis eh, algún, algún gestor de contenidos aparte, un Wordpress, un blogspot, que genere, que genere contenido escrito ¿vale? para posicionaros en buscadores y que siempre relacionéis todo ese contenido con lo que tengáis en YouTube. Por ejemplo, yo tengo mi url, mi dominio, pritianole.com, y lógicamente yo no subo todos los días vídeos, pero yo semanalmente subo varios posts a mi blog. Y eso lo que hace es posicionarme en Google, la gente me encuentra y además ve que yo tengo un canal en YouTube. Lo redirijo a YouTube y se suscriben. ¿vale? Genera, tenéis que generar contenido en otro, en otro tipo de plataformas que no sean YouTube. Eh, Twitter y Facebook están muy bien para los fans y demás, pero pero yo creo que sobre todo lo de tener una URL propia, un dominio propio, donde poder eh, un blog, donde poder eh, meter contenido eh, original, fresco, creativo, eh, todas las semanas, pues es pues muy importante. ¿no? Y, y por eso precisamente, más que por el videoblog, por el blog, a mí me llaman muchas empresas. ¿Vale? Porque tengo ciertos temas pues bien posicionados en Google. Muy bien. ¿Cuáles son las opciones de rentabilidad que tenemos? Y aquí tomad nota porque yo estas son las que conozco. Seguro que hay muchísimas más. Pero, bueno, puede que vosotros algunas no las conozcáis o podáis aportarnos a algunos conocimientos que pues, que yo no tenga. ¿no? Yo las que conozco son estas y la más realista, es la calidad del contenido y la periodicidad de subidas, ¿vale? Ya hemos hablado antes. ¿Por qué pienso que esto es rentable? Porque si tú realmente estás haciendo un contenido fresco, estás haciendo, estás realizando un contenido original, estás creando y además eres constante en la subida, eh, a mí me sorprendía el ser de esa forma al principio y que la gente se suscribiera poco a poco. Para mí es totalmente rentable, eh, muchas veces más que el dinero, el tener suscriptores. Lo considero un arma potente y además que tú como videoblogger pues lo aprecias más, ¿no? que el, la gente te siga. Para mí eso es una opción de rentabilidad, el que la gente te siga porque ven que eres diferente o porque ven que haces un contenido que les gusta mucho. La más utilizada, el programa de obtención de ingresos de YouTube, del que ya hemos hablado también. Eh, no, no quiero incidir mucho en esto porque bueno el programa de obtención de ingresos es lo que conocemos por la publicidad que hay en los vídeos, en vídeo. Lo que sí quiero diferenciar son los tres tipos de usuarios que podéis ser no como videoblogger. Uno, el usuario normal que no tiene derecho, entre comillas, en principio a esta obtención de ingresos de YouTube, a este programa, pero que lo puede obtener por vídeo. Como ha comentado Javier antes, si tu vídeo tiene muchas visitas, pues YouTube te eh, ofrecerá eh, que entres en el programa. Pero seguirá siendo un usuario normal. Después están los partners. Eh, yo, en mi caso, yo soy partner, ¿vale? Y los partners sí que tenemos derecho a esa obtención de ingresos. Incluso de forma automática, cuando, formas, cuando subes un vídeo, eh, ya ese... ese ese vídeo se está rentabilizando si has aceptado la, el entrar en este programa. Y después está la red ¿Esto, de... Disculpame. Sí. Eh, ¿Se me oye? ¿Sí? ¿No? Bueno, ¿me oís de viva voz? ¿Es importante? Uh -huh. Vale. Eh, el tema partners va, o sea, va relacionado también con el tema... ¿Vas a explicar algo esta tarde en el tema de tus cursos? Porque yo creo que mucha gente de aquí... Le interesa conocer la rentabilidad y la posibilidad de ganar dinero con sus... Con Yo esta tarde lo que voy es a, a dar un taller en el que voy a ofrecer estrategias pura y dura para atraer suscripciones. Pero que apuntar, tanto ¿eh? como, para ta, como para partners como para gente que no es partner. Es decir, el uso de los metadatos, el cómo hay que poner los títulos, el cómo hay que poner las etiquetas, las ubicaciones. Eh, vamos a hablar de. Bueno, hablar y además hacer, porque hemos creado un canal precisamente para, para empezar desde cero, ¿no? Y vamos a ver eso, el cómo atraer suscriptores a través del nuevo canal único de YouTube. Que no sé si lo conoceréis, seguramente sí. Es la nueva disposición que ha. Eh, pues organizado YouTube para para los canales, ¿no? Es nuestro, digamos, nuestros caparates. María, Entonces, te voy a cortar, sí. te voy a hacer un inciso, como tenemos tiempo limitado para que todos podamos disfrutar de, tu, de tus conocimientos y de el, eh, las preguntas de los usuarios y también de los conocimientos que ellos tienen. Eh, tenemos que ir concluyendo brevemente, vale. porque si no, eh, se vale. va a quedar con ganas de más. Yo lo único que, bueno, de aquí a lo mejor algo más diferente a lo que se ha hablado hasta ahora, es que formo parte de una red de canales partners. Eh, yo pertenezco a MeToo, que es una red latinoamericana, eh, bueno, pues que ellos lo que hacen es atraer partners no, para gestionar tu publicidad. A mí me viene bien, ¿por qué? Pues porque ellos lo que realizan es una optimización de la publicidad que hay en mis vídeos para que estén más dirigidas hacia el público que ve mis vídeos que otra cosa. Porque si yo tengo un vídeo en el que doy un consejo de cómo arreglarse el pelo, pero después el anuncio que me está apareciendo es de Red, no, no sé, de Red Bull, como decía antes, no sé, o de un coche, pues quizás no está dirigido hacia el target de mis vídeos, ¿no? Esa, esa publicidad. Ellos lo que hacen es optimizarlo para que precisamente esa publicidad esté, esté más dirigida hacia mis usuarios y además poderle sacar más rentabilidad. La más cómoda es la afiliación. Y bueno, aquí entra en juego AdSense y, y sus cositas. Eh, la afiliación es que dentro de tu de tu blog, porque ya aquí no salimos de YouTube hacia un blog, por ejemplo. Tienes en la barra lateral, en los widgets o lo que sea, un banner que redirige hacia otra página web. En este caso, bueno, pues podría ser publicidad, pues, no sé, de coches o de, de lo que sea, de lo que fuera, ¿vale? De forma automática se hace con AdSense, ¿vale? Es, una, es un programita, una aplicación de, de Google también, Google AdSense, que te permite obtener ingresos de esta forma a través de una plataforma en la que puedas insertar un banner. Y yo como, bueno, pues como videoblogger de belleza hay empresas, aparte, que lo hacen como Sigma o Ayer, que si pones un, su banner en, en tu blog pues, y rediriges hacia su página y hay compra, pues ellos te ofrecen un porcentaje de, de esa venta realizada. Aquí hay un caso de AdSense, que yo no lo utilizo porque es muy peligroso. <risa> dice, uh, 250 personas malas ¿no? después de comer en el Indiana Olive Garden. Y aquí hay una publicidad de, de Olive Garden que te dice que tienes una comida gratis. <risa> pues <risa> es un poco peligrosa, ¿no? porque la los contenidos a lo mejor, pues como son automáticos la mayoría de las veces, aunque se puede programar, eh, no, no van acorde con el contenido del blog. La más sugerida es linkeo. Ahora en 2014, y lo dije, lo dije mal en el Hangout, el 80% de las empresas el 80 van a invertir en contenido, vale, tanto de vídeo como sobre todo escrito. Yo lo estoy notando de un año hacia aquí y ahora mismo es casi diario lo, las peticiones que tengo ¿no? del linkado dentro de mi blog. El linkeo o link building, también que se le llama así, la construcción de enlace, es que, bueno, pues una empresa, una agencia te sugiere que eh, metas dentro de un post cualquiera en tu blog, que vayas a que vayas a crear, no normalmente ya uno que está hecho, unas palabras clave y que lo linkees hacia la página, hacia la URL que ellos te, te dan. Y, se, y pagan bastante bien. Es decir, hay empresas que a lo mejor te pagan 5 o 6 euros, pero hay empresas que te pueden pagar hasta 400, solamente por poner un enlace dentro de tu contenido. Algunas empresas, Infolinks, LinkLift, que es alemana, Aldemons, y las agencias de comunicación, que en mi caso también se ponen en contacto conmigo para hacer este tipo de, de acuerdos. La más entretenida, pues una tienda online. Yo tuve un fracaso fallido de tienda online dentro de mi blog. Ahora mismo tengo nada más que un producto y soy más bien, no lo vendo directamente, soy como una comercial, y, y digo entretenida porque yo precisamente aparte de contenidos también trabajo en e-commerce, en tiendas online y, y es muy entretenido. Eh, hay que saber elegir el producto, los precios, el contacto con los proveedores, la logística. Hay que dedicarle mucho tiempo, pero si os animáis a crear una tienda online, pues podéis utilizar plataformas que también las hay gratuitas. Y, y bueno, y dedicarle un tiempecito. <ríe> Como digo, es bastante entretenido. La más rentable, el contacto directo con las empresas. Y aquí es donde sí que me gustaría terminar animándoos a que si tenéis un videoblog que más o menos va bien, como puede ser el mío, o bueno, o cualquier videoblog, si tienes una pasión y, y lo haces público, animéis a contactar directamente con las empresas, que no esperéis sentados delante del ordenador esperando ese email que os llegue para una super colaboración, sino que seáis vosotros quienes, quienes contactéis con las empresas. ¿Por qué? Y aquí es lo que os digo, ¿no? que hay que salir fuera de la pantalla. ¿Por qué? Porque tú como youtuber ofreces muchas cosas que no pueden ofrecer las empresas. Ofreces contenido, especializado además. Ofreces credibilidad, credibilidad, porque la gente cree en ti, se fía de ti. Tú eres su persona de confianza. Ofreces calidad y ofreces interactividad, que es una cosa que las empresas no suelen, no suelen ofrecer mucho. Reúne contactos, haz tu agenda propia. Si no sé, si eres un cocinero y tienes un canal de cocina, pues empieza a reunir contactos pues no sé, de, de todo el tema de sector alimentario, agroalimentario. Reúne una agenda. vale, Es muy importante. Es algo que no tenemos en cuenta y que es muy sencillo, pero que nadie lo hace. Crea tu oferta especializada. Lógicamente, si tú no te vas a presentar a una empresa como soy videoblogger, ¿qué podemos hacer? Tendrás que saber antes qué es lo que quieres ofrecer. Vale, lo mismo, pues, quieres ofrecer colaboraciones dentro de los vídeos o colaboraciones dentro de los posts o vas buscando algo más específico como, mmm, mira, estoy buscando, yo en mi caso también lo estoy haciendo ahora mismo, estoy buscando un fabricante de una barra de labios roja para eh, que pueda servirme de, pues, de, de juego también en, en, pues, en mi Pues quizás una cosa, María, sí. dando paso también un poquito a, a, a que el, los asistentes puedan participar, uh -huh. a lo mejor alguien nos puede ayudar, ¿no? No sé si tenéis preguntas o no, María la verdad que tiene una ponencia muy interesante a la cual también podréis tener la oportunidad de pasaros a inscribiros a los cursos que van a impartir el, los, los ponentes eh, ya de modo especializado. Eh, actitud social. Quiero comentaros una cosita. No os olvidéis de si tenéis tapones, eh, tenemos eh, en actitud social ganas de ayudar a... ...y Daira, ya me lo he dicho, lo he repetido cinco veces o seis antes de, de lo que acabáis de escuchar... ...por una buena causa, los tapones ya sabéis que los solemos tirar... ...y si tenéis esa posibilidad de aportar tapones, nosotros también lo vamos a hacer... ...no quiero dejarme atrás también que tenéis camisetas de actitud social en recepción... ...vale, que valen cinco euros, si os apetece comprar una os podéis pasar por ahí... ...y ahora esas caritas de haberos tomado un café, de tener la barriguita llena... ...¿qué pasa con esas preguntas?... Tenéis preguntas, María ha dado un montón de contenido. Yo ya, yo ya estoy a punto de terminar, qué capaz ¿Sí? <ríe> que no me iba a enrollar mucho más. Bueno, pues, Termino y si os parece, hablamos, ¿vale? Pues eso, que tenéis que crear algo, ¿no? Algo que ofrecer. Y por supuesto visita las empresas, nos vamos a ofrecer vía mail y telefónica y después nos vamos a quedar en casa pensando que no merece la pena, ¿no? no merece la pena, no, hay que ser comercial, hay que estar presente, hay que salir fuera de, de internet y de la pantalla y que te conozcan, que hagas contactos, que eso es muy importante mantenga una actitud de diálogo, que no seas tú el único que vaya a ofrecer algo, sino que también tendrás que escuchar a las empresas qué es lo que necesitan ellos, en qué situación en qué situación se encuentra, y eh, una vez que vayas escuchando esas necesidades, pues también ofrecerles posibles propuestas de colaboración. Piensan tus seguidores. Esto es algo que muchas, bueno, yo creo que todas las videoblogueras, al menos de belleza, no... Nos preguntamos, ¿no? Oye, ¿y si hago esto, qué pensarán ellos? ¿no? ¿Les voy a aportar algo nuevo o les voy a aportar algo realmente? No hay que dejar de pensar que si tiene que ver eh, todo esto con tu videoblog, lo que por supuesto tienes que tener en cuenta siempre es el pensamiento o el que harían tus seguidores. No podemos andar vendiendo continuamente cosas, ¿no? Porque al final lo que hacemos es perder credibilidad y, y precisamente pues... Perder a su, perder suscripciones. Eh, que tu acuerdo no perjudique a tu propia marca. Yo, sí. ¿Hacemos un acuerdo? Sí, sí. <risa> ¿Preguntas? Venga, ¿quién tiene preguntas acerca de lo que ha dicho María? Eh, no... no sé por qué... A veces hacéis muchas preguntas y otras veces parece que estáis esperando que yo haga la mía o algo. Yo ah, no tengo una pregunta interesante, pero se me ha ocurrido una así sobre la marcha eh, para ella. No sé si ella tendrá la respuesta y si no la tuviera, invito a que alguien me diera la pregunta. El siguiente que va a hacer pregunta va a ser eh, Roberto, que ya está por allí pidiendo micrófono, que se lo vayan llevando. Hemos hablado de la cantidad de suscriptores uh -huh. y la cantidad de suscriptores se valora cuantitativamente o cualitativamente. Por un momento, olvidemos, olvidémonos, de la calidad. Centrémonos en los números puros y duros, aunque sabemos sí. que centrarnos en los números puede ser mentirnos a nosotros mismos, pero por un momento vamos a hacer, vamos a extraer esa variable. Una pregunta muy sencilla. Si tú te suscribes a muchos canales, ¿es posible que los dueños de esos canales se suscriban al tuyo y así consigas artificialmente muchos suscriptores? ¿Eso es posible? ¿Lo has hecho alguna vez? Eh, bueno, por, ese, por eso no lo he hecho, pero claro que es posible. Cuando tú te suscribes a un canal, a la otra persona le llega una notificación de que un usuario tal se ha suscrito a su canal. Y lo más normal, yo lo hago ¿eh? con mis suscriptores. Eh, me meto en su canal y veo también cuál es su actividad, ¿no? porque a lo mejor ellos se dedican también a la belleza y me interesa seguirlo. Vale. Sí, puede ser una es posibilidad. No Igual que en Twitter, en Twitter pasa lo mismo. Ah, sí, sí, en Twitter sí que lo he probado con algunas uh -huh. cuentas, pero no, no entremos en detalle sobre la cantidad que puedes conseguir, la calidad qué herramienta está claro que la calidad va a ser menor, eso está claro, claro qué herramientas se utilizan. Y pasamos, si te parece, a la pregunta uh -huh. de Roberto. Eh, hola, ¿qué tal? Roberto, no te veo. ¿Te levantas? Sí, un momentito, que tengo aquí todo el aportaje. Venga, un esfuercito es para que salgas ahí bien en la foto. Os prometo que estoy de pie. <risa> bueno. <risa> Vamos a ver, quería hacerte una, una preguntilla, ¿no? que siempre sí. he tenido esa duda con el tema de, de YouTube y los youtubers. Eh, has comentado de generar eh, contenidos en un CMS, como por ejemplo Wordpress, ¿no? que, dicho sea de paso. Y mi pregunta es, ¿cuando generas ese contenido al mismo tiempo en Bebes hay el, el vídeo que estás eh, emitiendo en WordPress o perdón, en YouTube? sí efectivamente lo que pasa es que si, si, metes un vídeo simplemente con en vez de en un post es un post vacío tienes no, que no, rellenarlo no, con su texto y demás para... efectivamente mm. sí yo lo que hago es que cuando publico un vídeo pues el mismo día tengo, dejo programado o realizo un post en el que además pues meto bastante contenido que pueda ser incluso diferente no porque mm. cuento anécdotas también que me han pasado a lo mejor durante el vídeo y demás y, y lo meto como como si fuera bueno pues el post del día eso sí, pero además de eso hay que generar contenido diario. O sea, yo estoy todo el día haciendo fotos y demás para poder subirlas al, al blog también. Genial, el, el problema que le veo yo es, vamos, digo el problema, sí. para la gente que a lo mejor está comenzando y quiere hacer su, bueno quiere crear su propio canal en YouTube, tener su propio WordPress para, para publicar los contenidos y demás, eh, están los, los vídeos relacionados, ¿no? Es decir, en el momento que yo estoy en tu blog, viendo eh, ese post que tú has creado con ese vídeo embebido uh -huh. eh, de repente me aparecen los vídeos relacionados de los gatitos y esas cosas ¿no? entonces, eh, bueno todo, eh, los que digamos que tenéis cierto nivel sabéis que eso se puede evitar pero que no, sería algo interesante que a lo mejor lo comentaras la forma de eliminar eso en, en, para, que, para que vaya directamente a tu contenido y no favorezcas a los, a los gatitos y a los perritos graciosos eh, yo supongo que te estás refiriendo adentro de, del vídeo en YouTube el final, ¿no? Ese final que te sugiere correcto, algunos vídeos de la misma temática. Correcto. Eso es algo que sugiere YouTube y, y es muy difícil eliminarlo. Yo lo que ahora mismo estoy haciendo es, es que al final de los vídeos lo, los estoy haciendo interactivos para redirigir hacia las suscripciones y los dejo un tiempo desde que termina el vídeo hasta que se apaga para que la gente, pues bueno, pues animarla a suscribirla, ¿no? Hay una opción en YouTube que marcas y desaparece. Pues mira, algo vale, nuevo que <risa> Venga, aprendo. Pues, nada, gracias. A <risa> gracias. <a ti. risa> sí. Hola, soy Pedro García. Mira, en esto que has contado de conseguir acuerdos con marcas y, uh -huh. y bueno, sobre todo además en cuando se hace búsqueda directa en empresas, ¿no? Supongo que tienes que llegar a un equilibrio entre que esa empresa obtenga un reconocimiento por lo que te está pagando y su producto, lo que sea, se promocione. Y el no defraudar a tus suscriptores, sino hacer pura venta, como estás contando. no Entonces entiendo que el equilibrio es delicado. Mi pregunta es, ¿te has visto alguna vez en una situación comprometida en que una empresa te, no le guste lo que has escrito porque es demasiado aséptico o te obliga a hacer demasiada y has tenido que decir que no? ¿Recomiendas decir que no en situaciones así? Eh, sí, y además es normal. Eh, las primeras veces es normal que te pasa. A mí me ocurrió una vez y no me ocurre más. Se aprende, ¿eh? Eh, sí, lógicamente, bueno, pues tú a lo mejor tienes un acuerdo con una empresa o quieres acordar algo con una empresa y lo que al principio te venden resulta que no es así y al final terminas metiendo la pata y la gente pues te termina diciendo oye, es que la gente además se la cuenta lo primero, antes incluso que tú. Y ahí claro. es donde ya tienes que empezar a medir cuándo te merece la pena un acuerdo y cuándo no. Lógicamente a mí todo lo que me llega yo no lo hago. A mí ha habido cosas que, que, bueno, que me han prometido a lo mejor eh, un linkeo hacia una URL de Moda y Belleza y cuando me mandaron la URL a, er, la URL era una página de anuncios de Chile creo que era y lógicamente pagaban muy bien pero tuve que decir que no. So, ahí, eh, a ver no hay que ser tampoco mm, hay que saber lo que quieren nuestros suscriptores y lo que nos quieren lógicamente es publicidad. Somos personas como ellos, somos personas reales y lo que estamos es compartiendo experiencia, pero no estamos compartiendo publicidad constantemente. Entonces ahí tiene que haber un equilibrio y eso es la misma, el mismo videobloguero el que tiene que, que saberlo, ¿no? ¿Dónde están los límites? Muy bien, pues avisados estamos. Muchas gracias. <risa> a ti. Bueno, yo pues eso, ¿no? Lo que estamos hablando que no perjudica a tu propia marca es este tema. No tengas miedo al rechazo. Yo también muchas veces me pregunto, jolín, ahora los suscriptores, pues no sé, a lo mejor se enfadan porque saque este producto, pero yo voy a contar mi experiencia. No hay que tener miedo, ni incluso al acudir a las empresas, que muchas se reirán de vosotros al principio, no os echarán cuenta, eso también lo he vivido yo, eh, pero no hay que tener miedo. Tú tienes un, un contenido propio, haces algo que te gusta, ¿por qué no darte a conocer? Ganar dinero sin esfuerzo, ni mucho menos. Para que para ganar dinero, bueno, ganar dinero y rentabilidad no es lo mismo, vale. Ganar dinero, bueno, pues puede ser cualquier cantidad. Para que te sea rentable un videoblog ya tienes a lo mejor que trabajar un poco más. ¿Tenemos por aquí una pregunta. Se requiere esfuerzo. También, ¿vale? Y con esto termino y ahí os dejo mi revés. Venga. Que tienes ¿tienes <risa> sí, más preguntas. Sí. A ver, si me funciona bien el micro. <risa> Con respecto al tip de YouTube, cuando salen las multipantallas, ¿Sí? deslinkas la, la la pestañita y ya solo se ven tus vídeos, ¿de acuerdo? Vale. Y luego yo quiero saber cómo trabajas el título, la descripción y las, las etiquetas del vídeo porque así segmentas mucho más el tráfico de las personas que te quieren ver, ¿no? Sí, eso, ¿no? eso lo vamos a ver precisamente en el taller esta tarde, ¿no? Todas la, las formas que hay precisamente de eso, de... de pues de escribir el título, de, escribir, eh, bueno, y de poner etiquetas a un vídeo, de cómo hay que hacer la descripción de ese vídeo, que también todo eso se indexa en, en YouTube y todo eso lo, lo lee YouTube y es lo que, lo que va a ser tu carta de presentación también. Eso lo vamos a ver esta tarde y además relacionado sobre todo con el tema de, del nuevo canal único, que también te permite pues tener una descripción propia unas tags, eh, puedes elegir muchísimas cosas para que tu escaparate atraiga a un público potencial. ¿Vale? Así que si quieres venirte esta tarde, lo explicamos. Eso es. Eh, os invitamos a todos <risa> a que participéis en el, en el curso que va a dar María, Javier, Abel o en este caso, nuestro último ponente que es Eduardo. Ver, eh, por ahí, ¿sabéis que por Por aquí tenemos, hay otra pregunta. Eh, ¿Tienes tú a el micro? Mira, vamos a, hacer un, vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer el elevator pitch que me queda, porque si no, me quedo sin tiempo para el siguiente ponente, perdona, ¿vale? Perdona, pero... Ah, venga, pues sala. Es que le pasó antes. Venga, pues eso no puede ser. Pero, pero claro que sí. Perdona, no te... no, es que no voy a tener la oportunidad de acudir a su taller porque voy a otro, entonces son dos cositas <risa> rápidas, disculpadme, parezco borde, pero no lo estoy, de verdad. <risa> Nada, ver. dos cositas. Eh, si sí. podías, quiero decir, eh, entiendo que la descripción, el título, ta, ta, ta, palabras, ta, ta, ta. palabras claves que, tiene, que tienes que utilizar, por ejemplo, en la descripción de tu vídeo de YouTube, ¿es el sistema similar al que utilizas en los posts de tu blog? No, ni mucho menos. Ni mucho menos. Totalmente no. diferente. Ah. YouTube trabaja de una forma diferente a yo, por ejemplo, que tengo Wordpress. ¿Vale? Para la forma de, de etiquetar o la forma de la descripción del título no tiene nada que sí, ver. Sí, porque con ten en cuenta que los blogs, eh, todo el posicionamiento que se trabaja lo redirigen hacia Google. Y YouTube, digamos que sí, pertenece a Google, pero también es, es el segundo buscador más utilizado y, y es un buscador. Entonces, YouTube lo que, lo que con el nuevo canal está haciendo es precisamente al usuario ofrecerle la posibilidad de optimizar todas esas pequeñas cosas de una cierta forma para pues para que aparezcas en, en primeras posiciones dentro de YouTube. Son dos cosas diferentes. O sea, que el sistema que tiene YouTube de uh -huh. posicionar vídeos no es el mismo sistema que Es más tiene... o menos el mismo porque va a haber etiquetas, descripciones y demás, el número de caracteres, pero, pero realmente, bueno, pues YouTube tiene su forma y, y, y, bueno, y lo que sea contenido escrito, que esté en otro gestor de contenido, debe estar escrito de otra forma también. ¿YouTube también cuenta con algún tipo de algoritmo para posicionar los vídeos, entiendo, o no...? con algún tipo de algoritmo en sí, tipo algún, eh, cuando tú eh, estás en tienes un blog o alguna página web si tiene algún tipo de sistema eh, de sí este. YouTube tiene y también lo vamos a ver esta tarde tiene eh, ahora mismo lo que ha sacado es que puedes asociar una única URL eh, que está asociada con tu cuenta de de Adsense una única gracias de nada <risa>